Asegurarnos que el diseño sea sinérgico con tu impresora, hay que asegurarnos de algunos factores. En primer lugar, se necesita de un modelo en 3D. Este puede ser creado desde cero utilizando un software CAD o un escáner en 3D para crear un modelo a partir de un objeto físico. Si acabas de entrar en el mundo de la impresión en 3D, probablemente estés emocionado con la idea de imprimir objetos geniales y útiles. Y es cierto que esta tecnología puede ser una herramienta creativa increíblemente satisfactoria. Pero la verdad es que el éxito de tus impresiones depende en gran medida de la calidad de tu modelo. Si tu diseño es malo, entonces me temo que decirte que tu producto o impresión también lo serán. Pero no te preocupes, no necesitas ser un diseñador experto para poder crear objetos funcionales y útiles. Hay muchísimas herramientas y recursos disponibles que te permitirán crear proyectos simples y efectivos incluso si no tienes experiencia previa en el modelado por ejemplo existen programas de diseño en 3d muy intuitivos y fáciles de utilizar como think y fusion 360 algunos otros un poquito más complejos y profesionales como lo son solidworks tía o autocad además hay muchos modelos y plantillas disponibles en línea algunos los puedes comprar y otros que puedes utilizar como punto de partida para tus propios diseños. Una vez que hayas creado tu propio prototipo, asegúrate de verificarlo cuidadosamente antes de enviarlo a tu impresora, confirmando que no hay errores en geometría, que las paredes sean lo suficientemente gruesas, que los soportes se coloquen en los lugares adecuados, que las bandas estén lo suficientemente tensas y por supuesto que la cama esté bien nivelada. Pero no te preocupes si todos estos detalles son nuevos para ti porque los estaremos viendo en los próximos capítulos de esta serie. Porque aunque puedan parecer insignificantes, créeme que pueden hacer la diferencia entre una impresión exitosa y un completo desastre. Ahora, para los expertos en impresión 3D, el diseño es una de las partes más importantes de todo este proceso. Si has estado en el juego del 3D print por un tiempo, probablemente ya tengas una buena comprensión de cómo funciona esta tecnología. Y de cómo preparar tus archivos para poder enviarlos a tu impresora. Pero no subestimes la importancia del diseño. Cuando se trata de crear piezas complejas o muy precisas, el diseño puede ser la clave del éxito. Entre una impresión aceptable y una impresión perfecta. En esta etapa te darás cuenta de la importancia de la geometría, la estructura y la resistencia de tus diseños. Al modelar una pieza es importante considerar la dirección en la que irá impresa, la utilidad, la técnica de montaje, por ejemplo, tornillos y tuercas, encajes y ranuras, adhesivos, soldadura, interlocking o, por ejemplo, ensamble mecánico. También es importante saber si estará expuesta al medio ambiente o incluso si sufrirá desgastes continuos. Y con un poco de estas características podemos definir el material ideal para tu impresión. Por ejemplo, podemos encontrar resinas translúcidas, resina estándar, flexible, de alta temperatura, de fundición perdida o incluso resinas biocompatibles. Y en la técnica FDM podemos encontrar materiales como lo son PLA, ABS, PETG, nylon, TPU, ASA, PC, HIPS, PBA o PP. El diseño para la impresión en 3D puede ser un campo increíblemente creativo e innovador. Al utilizar las capacidades únicas de estas impresoras, puedes crear objetos que no serían posibles con las técnicas más comunes en la industria, como lo es el corte con láser, el fresado CNC, ni incluso con modelado por inyección. Así que si vas iniciando en este mundo de la impresión en 3D, te invito a que experimentes con nuevas estructuras, materiales, colores y técnicas para que saques lo mejor de ti y de tu impresora. Logrando así que tus proyectos sean súper innovadores y todo un éxito. Yo soy y bond tu amiga La Inge, y no olvides suscribirte, darle like y dejarme en los comentarios cuál es el tipo de impresora que tú tienes.